Tenemos que irnos rápidamente a la Asamblea Nacional. está Mariana Mata Dugarte con información importante de interés a esta hora. Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Adelante, te escuchamos. Vicepresidenta a de, Saludos Asamblea, Asamblea. Venezolana de televisión. Uribe, el contacto lo establecimos a esta hora desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde el día de hoy se lleva a cabo la consulta pública del proyecto de ley orgánica de extensión de dominio. Eh, esto a cargo de los distintos representantes del Parlamento Nacional acá, también están presentes distintos miembros de la sociedad civil y representantes de instituciones del, del Estado. Público, Vamos del de a ver cómo se desarrolla esta actividad. el y 211 y también a la ley que rige el Poder Legislativo, el Reglamento Interior y de Debate, el artículo 101 y 102, es obligatorio la consulta pública de las leyes, de la elaboración de las leyes, el ejercicio del parlamentarismo social de calle, del pueblo legislador, Está presente hoy acá, convocado del Ministerio Público, bienvenido. Están compañeros y compañeras del Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, Poder Ciudadano en Pleno. Están compañeros del de Poder Ejecutivo, del Ministerio del Poder Popular para Interior, y Justicia y Paz, Ministerio de Defensa, otros, otras institu instituciones, Ministerio de Servicios Penitenciarios. Está presente también el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ICPC, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Superintendencia Nacional Antidrogas, la SUNAP, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección Nacional de Protección Civil, estudiantes de derecho de distintas universidades, en especial de la Universidad Rómulo Gallegos, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Federación de Centros Universitarios, la SUNAI, Superintendencia Nacional de Auditorías Internas, Defensores Públicos, entre otras y entre otros presentes, los diputados de la Comisión de Política Interior. Pero también están conectados más de 100 salas por Zoom, en videoconferencia, consejos legislativos, consejos municipales, y esta representación de los poderes públicos en los estados. Están también conectados para esta jornada de consulta pública de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Sin más preámbulos, Queremos escuchar en este momento palabras de quien fuese quien presentara este proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Dejo con ustedes entonces al diputado Diosdado Cabello Rondón. Gracias, compañero Pedro. Saludos a los presentes, compañeros de los distintos poderes presentes acá en el hemiciclo, compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, de la Directiva. Bueno, saludarlo a todas y a todos. Ustedes saben que esta ley fue presentada hace unos días ante, ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Una ley que para nosotros es novedosa, pero que sobre el particular ya en el mundo hay mucha gente legislando sobre este tema desde hace bastante tiempo y aquí se nos venía presentando o se nos presenta un problema que pues, cada vez que hay un proceso penal contra alguien y esa persona es investigada y es investigado el origen de los fondos que le permitieron a esa persona tener riqueza tener patrimonio eso entra en un juicio que la dinámica del juicio lo hace a veces en, hasta inútil, ¿no? ¿En qué casos? Por ejemplo, por ejemplo, una persona narcotraficante, terrorista, corrupto, acusado de corrupción con un juicio abierto, le es decomisada o una avioneta, por decir algo, o un avión. Ese avión, ese avión no puede disponerse de él hasta tanto no concluya el juicio. Ese avión no puede el acusado probar el origen lícito de su fondo, pero la ley impide que el Estado pueda disponer para eso. Eso vale para un vehículo, eso vale para una lancha, un yate... Eso vale para centros comerciales, eso vale para edificios. Y al final el Estado tiene en su poder, bajo la administración del Estado, una serie de bienes que lo que hacen es eh, ocasionarle al Estado costos de su mantenimiento y al final muchas de esas cosas terminan siendo chatarra. Terminan siendo chatarras. El presidente Nicolás Maduro... Jefe de Estado, este tema no es un problema del gobierno nada más. No es un problema del gobierno, es un problema del Estado como tal. Y el presidente Nicolás Maduro tiene bastante tiempo hablando sobre el tema de la corrupción, del, buro, del burocratismo, de los vicios, de la ineficiencia. Inclusive fue aprobado una ley anticorrupción no, no recuerdo, 2014 2015, por iniciativa del compañero presidente, o la reforma por iniciativa del compañero presidente Nicolás Maduro. Ustedes saben, es el dominio público, que en los últimos días el Estado venezolano ha emprendido una lucha contra los delitos de corrupción, contra los delitos de tráfico de influencia, contra los delitos de narcotráfico, luchas que nosotros necesitamos darle el fiel cumplimiento a lo establecido en la ley pero que como en los casos, por ejemplo de corrupción el dinero con el cual han sido adquiridos los bienes es dinero del pueblo o en los casos de narcotráfico de fortunas, de bienes suntuosos, ligados al delito, nosotros no podemos esperar que esa, esa, esos bienes se deterioren, se dañen y pierdan todo su valor. De ahí surge una propuesta, que es denominada la ley orgánica de extinción de dominio. Me voy a permitir leer, esto ya lo expusimos, pero voy a leerlo. Las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legi legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes tienen un impacto negativo sobre la sociedad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume como una línea transversal el combate contra esas prácticas delictivas. Así el texto constitucional declara la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público o el tráfico estupefaciente. Además, faculta al Estado para confiscar mediante sentencia firme los bienes de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras,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 que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente. O sea, el tema penal es una cosa y el tema de aseguramiento de los bienes se constituye en otra cosa cuando estos bienes, por supuesto, provienen de fondos ilícitos. Y esto tiene mucho que ver, es eh, una cadena normalmente, quien comete actos de corrupción genera una cadena, titularidad de los bienes, donde se encuentre un bien, quien tenga ese bien, cuando se encuentre ese bien, y no se demuestre, no se demuestre el origen lícito, de los recursos con los cuales fueron adquiridos y hay una investigación en ese caso ese bien pasará inmediatamente a manos del Estado venezolano ¿para qué? para ser usado dentro de las atribuciones como administrador de los bienes que tiene el Presidente de la República el Gobierno Nacional en este caso la figura de la extinción de dominio procede mediante sentencia sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza la solicitud fo la formula el Ministerio Público y la resuelve un tribunal especializado a través de un procedimiento breve y simplificado. Una sentencia dirigida solo al tema de los bienes. No toca el fondo penal, que es otra cosa, es otra investigación. Es importante resaltar que la propiedad privada adquirida legítimamente se encuentra reconocida como un derecho humano protegido por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y diversos tratados internacionales ratificados por la República. Sin embargo, este derecho no es absoluto y no puede ser reconocido cuando se trata de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas. Tampoco gozarán de protección constitucional ni legal los bienes destinados a esas actividades contrarias a la ley. Esto es para los defensores de la sacrosanta propiedad privada. Si la propiedad privada tiene su origen en, en dinero ilícito, entra en el espectro de esta ley. El proyecto de ley incorpora diversos elementos contenidos en ley modelo sobre extinción de dominio preparada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOF, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros instrumentos relevantes. Este proyecto comprende, cuando lo presentamos, 46 artículos. Esta consulta tiene que ver con la revisión de esos 46 artículos y las observaciones y recomendaciones que los honorables invitados acá presentes puedan hacer, puedan hacer para incorporarle y darle más fuerza a a esta ley.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 La incorporación del principio de imprescriptibilidad, según el cual la acción para la declaratoria de la extinción de dominio es imprescriptible, distinta independientemente de la persecución y responsabilidad penal. Cada una lleva sus tiempos y sus formas. Los abogados aquí saben mejor que nosotros ese tema.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 En el marco de un proceso contradictorio y concentrado contra la decisión del juez o jueza procede el recurso de apelación, garantizando así el derecho a la doble instancia. En el marco del procedimiento, el Tribunal de la Causa puede acordar medidas cautelares de prohibición de enajenar y grabar incautación o decomiso cuando fuera necesario y urgente cuando fuera necesario y urgente asegurar un bien sobre el cual presum, presum, presumiblemente pudiese recaer la extinción del dominio y concurra en motivo fundado. En el capítulo cuatro incluye las disposiciones relacionadas con la administración y destino de los bienes sujetos a la extinción de dominio, como una innovación importante. Esta ley permite enajenar a título oneroso los bienes vinculados con actividades ilícitas, luego de acordar la extinción de dominio y destinar los recursos obtenidos a financiar actividades de interés público en provecho del pueblo venezolano. El proyecto de ley concluye con una disposición de derogatoria general, mediante la cual se derogan todas las disposiciones que colidan con esta ley. Esta, el Estado venezolano hace un, aproximadamente unas tres o cuatro semanas creó el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados e Incautados, Decomisados y Confiscados. Ese, esa institución ya está haciendo su trabajo, y ya tienen registrados más de 10.000 bienes, 10.000 bienes en este momento registrados ubicados. Imagínense ustedes el costo para esto, para el Estado. No, no lo puedes tocar hasta que el que se robó la plata salga en libertad y pueda disfrutar de lo que se robó. Porque eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? La persona, conocemos historia, aquí están detenidos cuatro o cinco años se les da la libertad al concluir la pena se van de Venezuela se declaran primero perseguidos políticos terminan en los Estados Unidos, en Norteamérica o en Europa, la vieja Europa desgastada Europa protegidos a disfrutar el dinero que le robaron a los venezolanos Entonces hay que ponerle un, un freno a eso quien sepa, quien Incurren delitos de narcotráfico, de corrupción. Deben saber que se enfrenta, se va a enfrentar a la ley. Pero también deben saber sus cómplices que se van a enfrentar a la ley. Deben saber sus testaferros que se van a enfrentar a la ley. Deben saber aquellos que tengan bienes, guárdame esto aquí, que se van a enfrentar a la ley. Ahora la ley tiene la otra parte. Que si alguien sabe de una persona que de hechos ilícitos adquirió bienes, puede denunciarlo. Puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando. Si una, un ciudadano se fue de Venezuela, el juicio penal está paralizado, pues se fue de Venezuela, y los bienes también están paralizados. Tenemos que corregir eso, estamos obligados a corregirlo. Y el Estado venezolano ha dispuesto, perdónenme que... el Estado venezolano ha dispuesto que esos bienes podrán ser utilizados... Para financiar el funcionamiento de protección y la ley, pues, como tal lo propone, financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas, garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública, apoyar la dotación y fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad ciudadana cuatro frentes, lo social, los servicios públicos, infraestructura y el tema de la seguridad. Imaginen ustedes un ciudadano corrupto que tenga ahorita, por ejemplo, el tema este de, de la operación contra la corrupción, maquinarias para la construcción. Tiene jumbos, payloader, camiones, no sé qué, pararlo ahí. No se puede tocar, porque la persona está en un juicio. Pero en la comunidad donde están estacionados esos camiones, requieren un jumbo para atender una quebrada. No, no se puede tocar. No se puede tocar. Entonces, en el marco de la ley, en el marco de la ley, de acuerdo a solicitud del Ministerio Público en un procedimiento muy rápido se dispone que el Estado venezolano puede hacer uso en estos cuatro frentes para eh, darle el mayor provecho a esos bienes ocurre también en los casos de, de comicios de los llamados semovientes, ganados ¿Qué ocurre con eso no se pueden tocar, o si se pueden tocar, ¿quién lo administra? Y esta ley también va a acabar con otra cosa que ocurría, y uno tiene que decirlo. Que a veces a una persona se le decomisaban bienes, y nadie sabe dónde están esos bienes. Nadie sabe dónde están esos bienes. Se quedaron en el camino. Y los utilizan particulares para su uso personal, como que fuera un botín de guerra. No es un botín de guerra, el Estado no es un botín de guerra. Los bienes del Estado le pertenecen, es a nuestro pueblo. A nuestro pueblo. Yo le agradezco aquí la presencia. Agradezco la presencia de la doctora Milagro Salcedo, de la, de, perdón, del doctor Larry Deboe, que es el consultor jurídico de la Vicepresidencia de la República. A la doctora Milagro Salcedo, directora general del Servicio Jurídico del Ministerio Público. Al doctor Fernando Silva, director general contra la delincuencia organizada. A la doctora Evelyn Abraham, directora general administrativa. Al doctor Ángel Mayor, director general contra la corrupción presente. A la doctora Karim García, directora general de Protección de Derechos Humanos, a la doctora Moira Vieira, directora contra delitos comunes, al doctor Michel Díaz, director general para la protección de la familia y la mujer, a la doctora Emi Rivero, directora general de apoyo a la investigación penal, al doctor Romer Pacheco, consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, al coronel Santiago Rubén, segundo comandante de la Policía Nacional Bolivariana, al licenciado Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales de la Policía del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a la comisaria general Mercy Bracho, secretaria general del CICPC, cpc al general división Gabriel Quintero, superintendente nacional antidrogas, Joel Mena Sorek, jefe encargado nacional contra la incuencia organizada y financiamiento al terrorismo. El doctor, el general de división Alexis Bello Sánchez, director de despacho de la Dirección Nacional de Bomberos, Dirección Nacional de Protección Civil, Policía Anticorrupción presente, que no lo voy a mencionar aquí, pero aquí está, como corresponde, nadie debe saber quién es la Policía Anticorrupción, pero debe sentirla. Claro, porque es un cuerpo creado, creado, y... Ahora, todos estos últimos operativos los ha venido realizando la policía contra la corrupción. La policía contra la corrupción, la ley permite el uso de cualquier organismo del Estado para eh, la ejecución de acciones. Y eso pues ha permitido eh, el secreto, ha permitido el impacto directo, son como, como cargas de profundidad. Exactamente donde debe tocarse, sin escándalos de ningún tipo, sin pantallerismos de ningún tipo, sin personalismos de ningún tipo, sino con la aplicación estricta de la Constitución y de la ley. Está el coronel Josnel Peraza, Contralor General adjunto, el mayor Larry Ojeda, Dirección General de Contrainteligencia Militar, ...la Escuela Nacional de la Magistratura... ...Inspectoría General de Tribunales... ...Dirección Ejecutiva de la Magistratura... ...Defensa Pública... ...Defensoría del Pueblo, SINAI... ...compañeros de la... ...Viceministro de Educación para la Defensa... ...el General Lizardi Rojas... ...de la Universidad Militar Bolivariana... ...de la UNES, compañeros... ...el Presidente de los Centros de Estudiantes... ...de la Universidad Nacional Experimental... ...Rómulo Gallegos, aquí presente... ...de que esta ley... Nos va a ayudar muchísimo a la consecución de los fines del Estado venezolano, que es permitirle a los venezolanos el acceso a la justicia, directo a la justicia. permitirle re, Permitir resarcir al pueblo de Venezuela lo robado, lo que se le haya incautado a delincuentes de narcotráfico, de extorsión, de este tipo de delitos, en provecho de nuestro pueblo. Estoy seguro, algunos... Esto, esto ocurre normalmente... En verdad, nadie puede estar en contra de esta ley. Primero, que, que no, no es una ley abusiva, ¿no? Práctica en otros países. Pero nadie debería estar en contra de esta ley o condicionarla... Ah, si el investigado es compañero de partido o no un, un, es bueno pero es malo esto no tiene color político la lucha contra la corrupción contra el narcotráfico no tiene color político es una lucha de todo el estado venezolano y todo el pueblo de Venezuela todos los poderes deben estar incorporados plenamente Compañero Pedro Infante ha explicado la metodología y esta, la forma como, como lo vamos a hacer de acuerdo a lo que está establecido en nuestro reglamento interior y debate. Y de debate, pues, quienes tengan alguna observación, les agradecemos, nos las hagan llegar de manera urgente, pudiéramos decir. Porque la Asamblea Nacional, en, en la presentación de la... Primera discusión, decretó además la urgencia reglamentaria para la aprobación de esta ley. Porque, por ejemplo, creo que son cuántas, 19 aeronaves, algo así, que se han incautado hasta ahora. Hay que darle uso ya. Mientras tanto pudiera haber un paciente en Amazonas que necesita ser trasladado a Caracas y no tiene cómo ser trasladado a Caracas. Pero esto es un avión que lo utilizaban para fiestas. Un avión producto del robo a nuestro pueblo. Le pedimos que, que las observaciones y las consideraciones nos hagan llegar de manera urgente para que esta ley sea aprobada, presentada ante la Asamblea Nacional en segunda discusión, discusión y sea apro aprobada en el menor lapso de tiempo posible. Muchas gracias, compañero Pedro Infante. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por escuchar. Yo sé que, que la ley desde que la presentamos ha generado un debate interno muy bueno, muy bueno. La ley muy sencilla, pero muy firme, muy contundente, muy actual. Nadie vaya a decir después, nadie podrá decir luego que están violando sus derechos humanos porque le están incautando lo que se robó. Se han visto casos. Se han visto casos de eso. No, porque eso es mío, yo lo compré. ¿Con qué lo compraste? Bueno, no, yo lo compré. ¿O ¿Con qué lo compraste? Yo le decía al doctor Larry de Bo ¿y los testaferros? de entrar en el tema penal. Yo recuerdo, compañero Jorge, a mí me llamó un día el gobernador de, de Mérida. Jason Guzmán, estaba, no, era protector de, o estaba recibiendo y pasó una de esas cosas por allá en, en Mérida de las lluvias y Jason me llama y me dice mire compañero, este, aquí están en la, en la alcabala tal 20 máquinas de, de construcción jumbo, piloter, no sé qué y dice que son suyas Mía. Le dije a Jason en ese momento Claro no tengo una ley en la mano Pero le dije Hermano si son mías agárrela para usted Y dedíquelas a la gobernación esa, esa, Fíjense cómo, cómo, es, cómo es esto Esas máquinas las tiene la gobernación Y nadie ha ido a reclamarlas. ¿Cómo será este negocio? Iris? Que nadie ha ido a reclamar esas máquinas Pero yo dijeron que eran mías de este que está aquí yo no tengo nada que ver con esas máquinas nadie ha ido a reclamarla ¿verdad que es raro? ¿será que tienen tanta plata así para comprar? ¿de dónde sacan esa plata? ¿de dónde sale ese dinero? o oh, de repente aquí en las Mercedes ...que los edificios eran... ...por eso hay que investigar a fondo, ¿no? ...los edificios tenían un tamaño... ...por disposición... ...variables urbanas... ...y de seguridad también, porque ahí está el aeropuerto cerca... ...de repente le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron... crecieron se fortalecieron... ...de seis pisos pasaron a torres... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿A quién le consultaron? ¿A quién, qué, ¿Qué variables tomaron en cuenta? ¿Cómo ponen en peligro? Porque ahí está un aeropuerto que se usa muy poco, es un aeropuerto de de emergencia, pero está ahí. Los que son pilotos, si hay un compañero de la Fuerza Armada que sea piloto, bueno, si a veces no, no puede entrar, tiene que, ¿cómo se llama?, orbitar ¿a quién se le consultó eso? ¿o uno escucha? no, esta playa ahora es privada por una variable urbana que aprobaron una playa privada ¿verdad? ¿dónde la compraron? ¿dónde la venden? ¿cómo venden una playa? Detrás de todo eso hay negocios. El que lo quiera ver, que lo vea. El que se quiera hacer el loco, que se haga el loco. Nosotros estamos obligados a no hacerlo, los locos ni las locas. O ayer, una denuncia. Lo no que hace el poder, ¿no? Una denuncia por ahí. No, que aquí hay un señor que, bueno, te tranca, agarra las calles para él y tranca la vía, no sé qué. Cinco camionetas, veinte escoltas armadas. ¿Quién es no un señor que él cree que tiene derecho a tener cinco camionetas de seguridad y veinte escoltas? Ahorita está explicando las razones por las cuales tiene veinte escoltas con el para arriba y para abajo. Aquí todos somos iguales ante la ley. Todos y todas. No, que yo fui, qué sé yo, hace 10 años y fui corrupto y me curé. ¿Te curaste? ¿En verdad? ¿Y los bienes? Ah, no, pero eso fue de antes, eso no lo van a meter en la cuenta de ahorita. ¿eh? No, vamos donde estén los bienes. Vamos hasta el último rincón donde estén los bienes. así ah, si ellos, eso haya ocurrido hace 10, 15 o 20 años atrás. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco... Les agradezco su paciencia y su colaboración, queridos compañeros y compañeras, señores representantes, señoras representantes de los distintos poderes aquí presentes. Muchísimas gracias. gracias. Bien, escuchaba de declaraciones diputado es del diputado Diosdado Cabello, Cabello Román, quien está... hacía un preámbulo de lo que contiene pues, eh, es este documento ley, legal, que, el que palabra, tiene el objetivo de, el de ley, eh, trabajar y fortalecer esta lucha la contra de la, la, de la corrupción. Las compañeras que en, en la videoconferencia, discúlpenme. Y hay comuneros presentes aquí también, discúlpenme que no que no los salude los que están allá escuchándonos. Gracias, Capitán. Bueno, sí, en efecto, y antes de darle la palabra a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, quiero saludar muy especialmente, aquí más de 30 voceros comunales también, controladores sociales. Y en todo el país también está participando el Poder Popular en este debate, consulta pública, del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Bueno, vamos a dejar entonces el uso de la palabra a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes ya a todas y a todos quienes en todo el territorio nacional han acudido a la convocatoria que hiciera la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional que preside mi hermano el diputado Diosdado Cabello Rondón para cumplir con lo que está establecido en esta constitución en materia de elaboración de leyes, de leyes buenas para el pueblo, de leyes para acompañar el combate y la lucha cotidiana. En los artículos 207, 208, 209 y 210 de nuestra Constitución queda claramente establecido cuál debe ser el mecanismo de elaboración de las leyes. Y en fecha tan reciente como el día viernes 31 de marzo se convocó una sesión especial de la Asamblea Nacional y el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Diosdado Cabello, solicitó, junto con otros miembros de la Comisión, la urgencia reglamentaria para discutir en primera instancia una ley novedosa, importante, que va directo a un elemento fundamental de la lucha contra la corrupción, que es acabar con la impunidad en el acto del esnable de apropiarse de dinero público o de dinero que no le pertenecen a funcionarios o a personas que pertenecen al sector privado. Escúchese bien, el viernes 31 de marzo no ha transcurrido ni siquiera un mes, ya se aprobó por unanimidad en la Asamblea Nacional ese viernes 31 de marzo, en primera discusión, la ley de extinción de dominio, y hoy estamos aquí hablando, discutiendo, conversando para cumplir lo que establece la Constitución, que es, ni más ni menos, la necesidad de consultar a los distintos sectores involucrados, a los factores de la sociedad, a los consejos comunales, al pueblo de Venezuela, consultar el texto de la ley para que cuando sea traído a segunda discusión ya tenga ...los aportes... ...que el pueblo de Venezuela... ...quiera hacerle... ...y como bien dijo... Diosdado, ...para nosotros es fundamental... ...conversar con ustedes... ...y recibir de ustedes... ...que son las personas que, está, que están... ...en el día a día de la lucha... ...por la justicia... ...por el cumplimiento... ...de los extremos legales... ...por el cumplimiento... ...y la protección del pueblo, el cumplimiento de la protección del pueblo de Venezuela, un elemento fundamental que es la lucha contra la corrupción que va en serio. Porque si algo caracterizó en el pasado las llamadas denuncias que se hacían sobre hechos de corrupción, fue la total impunidad en materia de sanciones a aquellas personas que incurrieran en esos graves delitos. Y es un elemento crucial, es un elemento fundamental. Si un corrupto o un aspirante a corrupto, si un corruptor o un aspirante a corruptor nota que el Estado está indefenso, que el Estado está indemne, o como ocurrió en la Cuarta República, que el Estado simplemente o... Oh, los poderes públicos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, eran cómplices necesarios de hechos de corrupción, pues ese delito se multiplica a niveles estratosféricos. Y por eso, cuando el presidente Maduro, cuando el Poder Ejecutivo de Venezuela, a través de... De una figura que también es fundamental y novedosa, que es un órgano policial que se diseñó principalmente para la lucha contra la corrupción. Me refiero a la Policía Nacional contra la Corrupción, que fue creada vía un instrumento legal. Yo pido un aplauso para la Policía contra la Corrupción, que ha tenido una labor destacadísima en este nuevo proceso de lucha contra la corrupción. Ese, ese, ese órgano novedoso, que además puede recurrir a distintas instancias, policiales, municipales, estadales, nacionales, pues es, un, es una herramienta fundamental en esa lucha contra la corrupción. Y va en serio el presidente Maduro. No puede la Asamblea Nacional sino acompañar, porque vamos en serio también, acompañar este proceso de lucha contra la corrupción que tiene como consigna certera, sea que sea, sea quien sea, caiga quien caiga esté donde esté porque hay un elemento fundamental profundamente nocivo de un acto de corrupción que yo me atrevo a decir que son dos elementos de daño en primer lugar hacen inefectivo hacen negligente la atención que este gobierno, que esta revolución, que este país ha dado en los últimos 20 años la atención social, el acompañamiento social a la población venezolana. Porque un dinero que tiene que ser utilizado para salud, para educación, para alimentación, para cultura, para deporte, para salario, unos pocos Ladrones inescrupulosos los desvían y se los apropian para construir torres en las Mercedes, para comprar aviones que cuestan millones, para comprar vehículos de alta gama, vehículos lujosos, para comprar viviendas estrambóticas, para sencillamente caer en una espiral de descomposición. Y el segundo elemento, muy nocivo, profundamente nocivo, es la afectación del sistema de valores, la moral, una revolución que no tiene moral y que no tiene valores, pues no es una revolución. Y esta es una revolución que se afinca en los valores, en los valores de honestidad, en los valores de limpieza, en los valores que así lo digo nos enseñara el comandante Hugo Chávez la práctica de la política es la revolución bolivariana es un apostolado nosotros no estamos aquí para estar buscando riqueza o privilegios y favores personales como decía Diosdado y a veces uno ve gente que son funcionarios de nivel medio que nadie sabe quiénes son y la gente se entera quiénes son cuando le ve la cantidad de escoltis y la cantidad de camionetas. En lugar de tratar de pasar desapercibido, hacen exactamente lo contrario. Hacían, porque últimamente se ha visto una eh, escasez de caravanas, una disminución de caravanas en las Mercedes en la ciudad de Caracas. Parece que hay un agente especial de la policía contra la corrupción llamado Díaz Dado Cabello que anda por ahí, por las Mercedes, buscando buscando caravanas y buscando y buscando gente con armas y cosas de eso. Porque ese es un elemento fundamental. Y para que se pueda defender el sistema de valores de un país, de una revolución, de un gobierno, de un Estado, el sistema de valores de un Estado tiene que ser acompañado con instrumentos legales, como la ley que permitió la creación de la policía contra la corrupción, como la revolución judicial que se ha emprendido por iniciativa del presidente de la República en Consejo de Estado y que ha permitido el desarrollo de leyes justamente para la revolución judicial para la, el acercamiento de la justicia a quien es el sujeto último de la justicia que es el ser humano, el ciudadano, el venezolano o las venezolanas y hay un elemento insisto, que es fundamental en la lucha contra la corrupción y en la defensa de ese sistema de valores. Y es que no puede haber impunidad. Que sepa el corrupto, pero que también sepa el corruptor, que también lo sepa el testaferro, que lo sepa el que le guarda los reales, el que le guarda las propiedades al corrupto, que vamos tras ellos y que nos vamos a apoyar en leyes realmente exigentes, draconianas, me atrevo a decir para perseguirlos y hacerlos pagar ante la justicia. Hay un elemento que notamos cuando estábamos discutiendo cuáles son las herramientas con las que acompañaremos al presidente Maduro, al gobierno bolivariano, en esta lucha contra la corrupción. Hay todo un bagaje legal que lo permite, pero hay un elemento fundamental. Y es lo que tiene que ver con los bienes, con los recursos mal habidos, adquiridos con dineros provenientes de la corrupción. Había una especie, no me atrevo a decirlo así, pero bueno, hablando en términos psiquiátrico legales, había una especie de vacío para poder ir hacia esos bienes que son adquiridos por medios ilícitos, ilegales. Y eso es fundamental, porque es cierto que la Constitución dice que debe haber una sentencia firme, es verdad. Se debe presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero los bienes adquiridos de manera ilícita, de manera ilegal, no son producto de ningún tipo de protección. ¿Cómo la ley, cómo el Estado va a proteger un bien ...que no fue legalmente adquirido. Eso establece una contradicción que debe corregirse. Nosotros no podemos proteger los bienes de un narcotraficante, por ejemplo... ...de un corrupto, y bien lo decía Diosdado, un narcotraficante... ...se le decomisan unos aviones, y esos aviones se pierden... ...o unas maquinarias, y esas maquinarias se pierden en el transcurso... ...del desarrollo del juicio, y quién sabe pensando mal, si lo que le hace el corrupto es, bueno, vamos a esperar, y después salgo, tengo mis reales, tengo mis edificios en las Mercedes, tengo mis aviones, tengo mis carros último modelo, tengo mis casas en el Country Club, tengo mis casas en Vallarriba. No, eso tiene que cambiar, hay que quitarles todo, todo lo que se robaron tiene que devolvérselo al pueblo de Venezuela. Todo. A través de la ley, esto no es una, un invento, hay una ley de extinción de dominio, modelo de Naciones Unidas. Y es basado en esa ley de extinción de modelo que estamos trayendo a ustedes para la segunda discusión, para la consulta, esta propuesta. Que es una propuesta que protege, sí, claro, por supuesto, los derechos de las personas sujetas a esa extinción de dominio. Pero que también rápidamente en su capítulo tercero señala cómo es la administración de esos bienes producto de extinción del de dominio. Y que también establece en su, último, en su último capítulo cuál debe ser el destino de los bienes. Y es muy sencillo, el destino de los bienes tiene que ser el pueblo, lo dijo el presidente Maduro en una locución hace unos días... Más de 200 vehículos último modelo de esos vehículos tipo camioneta 4x4 que fueron que han sido decomisados en esta operación anticorrupción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que estén allí durmiendo el sueño de los justos? ¿Que no sabemos después si entonces el corrupto se lo pasa a otro o a otro? A otro. no. El presidente tiene la disposición de que esos, esas camionetas, por ejemplo, vayan directamente a la Policía Nacional Bolivariana para que sea eh, un, una herramienta en la lucha contra el crimen, contra el delito. Y les digo más, aún logrando como se está logrando, porque esa era la otra cosa que pasaba en la Cuarta República, corrupto. Compraron unos autobuses con piso de cartón, regalaron unos jeeps, grabaron hasta un diputado en la Cuarta República, fue grabado entregándole bolsas de plata. Y el diputado ese tuvo el tupé y no, ese no era yo. Pero hermano, si usted el video. No, no, no, ese no era yo, eso es un doble que yo tenía. Miles de millones de dólares robados. Y nunca, nunca apareció... castigado ni el corrupto, ni el privado que le dio los reales, ni el testaferro, ni la esposa del testaferro. Yo puse un ejemplo de un ex alcalde del Estado de Aragua, Ismael García, para decirlo aquí entre nosotros y en secreto. Que era un redomado, y es, un redomado ladrón. Y él agarró los reales que se robó a una alcaldía en el Estado de Aragua y se los entregó a su compadre para que se los guardara el testaferro. Y el compadre se murió Y cuando el ladrón este fue a hablar con la esposa, con la viuda La viuda le dijo, no, esos reales son míos, hijo Son mi herencia Ladrón que roba ladrón En el caso de la ley de extinción de dominio Ladrón que roba ladrón no tiene 100 años de perdón Tiene que pagar también Tiene que devolver lo que se robó Ladrón que roba ladrón no tiene 100 años de perdón entonces, nuestra solicitud es a que en esta tan nutrida convocatoria, que además se replica en los municipios, hay 121 salas parecidas a estas conectadas en todo el territorio nacional. Ustedes, con premura, hagan sus aportes, sus propuestas. Mira que este artículo no agrega, hay una cosa que estaba planteando Diosdado, que hay que trabajarla mejor. Qué es el tema del testaferro, qué hacer con el testaferro, qué hacer con el que aguanta el dinero, el que aguanta el bien, cuál es el castigo. Porque un elemento fundamental es que la sanción sea ejemplar y ejemplarizante. Aquí se atrevió a decir un dirigente de un partido que fue gobierno por décadas, en la Cuarta República, se atrevió a decir el presidente de ese partido, en Venezuela no hay razones para no robar. ¿Se atrevió con ese tupé a decirlo? No, sí, en mi partido roban, porque en Venezuela no hay razones para no robar. Nosotros tenemos que ir exactamente hacia lo contrario. Que el que se robe un solo bolívar del erario público, sienta que caerá sobre él todo el peso de la ley y las leyes nuevas que se que se redacten y se aprueben para ir con mucha más fuerza, con mucha más contundencia. No puede quedar la sensación de que un ladrón, de que un corrupto, de que un empresario ladrón, un empresario que compra directores de ingenierías municipales, que compra cámaras completas, que compra concejales, que compra alcaldes, sienta que se puede burlar del pueblo de Venezuela, porque en el fondo es una burla atroz contra el pueblo de Venezuela. Si se atrevieron a burlarse del pueblo de Venezuela, pues el pueblo de Venezuela los va, los va, les va a responder con toda la fuerza que tiene. Con la cárcel, con el castigo, con el decomiso de los bienes, con la extinción del dominio sobre esos bienes para que sean regresados al agraviado que es el pueblo, que es el ciudadano, que es la venezolana, que es el venezolano. Y que entiendan que si se desvían del camino, es un masazo lo que van a recibir. El masazo de la justicia, el masazo de las leyes y la cárcel que será su destino. La cárcel sin los bienes que se robaron, porque no les pertenecen esos bienes. Ni tiene por qué el Estado proteger unos bienes de unos ladrones. Porque al final se convierte en una tremenda contradicción. No, bueno, yo estoy ahí, eh, no, no puedo tocar esos aviones de, de unos narcotraficantes. Entonces, después viene, compran a un juez, se sale el narcotraficante y se lleva su avión. Mientras tanto, el Estado venezolano gasta dinero en mantenerlo y no recibe ningún tipo de. ¿De beneficio del pueblo de Venezuela? No, para eso está esta ley, la ley de extinción de dominio. Para que de manera expedita, de manera rápida, usted construyó de manera ilegal, con dineros ilegales, comprando concejales, comprando alcaldes, comprando eh, ingenieros municipales, usted construyó esa torre, pues esa torre ya no le pertenece, esa torre le pertenece al pueblo de Venezuela. Usted se compró estas quintas, bueno, ya esa, esa quinta en Vallarriba no le pertenece. Ahí vamos a mostrar un centro de tratamiento de personas con adicciones. De manera rápida, para que sientan que vamos en serio. Que vamos muy en serio. Sea que es, quien sea y caiga quien caiga. Muchas gracias. Bien, eran las declaraciones del presidente del Parlamento Venezolano en lo que tiene que ver con esta consulta pública Gracias, de la ley eh, que tiene que ver para eh, derogar todos estos hora, bienes provenientes de, de actividades ilícitas. cuatro meses de trabajo En cada mesa se debatirá un capítulo de esta ley. En la mesa número uno, el hemiciclo, va a ser aquí en el hemiciclo protocolar, estará al frente el diputado. Julio García, quien además es vicepresidente de la Comisión de Política Interior, en la mesa número dos, Salón Francisco de Miranda, estará al frente la diputada María Gabriela Vega, segunda vicepresidenta de esta comisión, la mesa número, número tres, Salón Bicentenario, la diputada Oriana Ocio al frente la mesa número 4, salón la biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa el diputado Eric Goicochea Alfredo en lo que tiene que ver con la, palabra, la consulta pública de estas leyes pues han sido bastante enfáticos que los bienes provenientes del delito serán destinados para el pueblo venezolano, han dicho que también eh, debaten en cuatro mesas de trabajo los capítulos contenidos en estas leyes que contempla 46 artículos que además también se han basado en leyes que han sido propuestas por las Naciones Unidas de Información y con ella devolvemos el pase al estudio.